Hoy empezamos el programa con personas extraordinarias, personas que, bueno, que se hacen que querer eh, porque llevan una gran trayectoria profesional y manteniendo esa afición porque está aquí con nosotros eh, bueno, pues el presidente saliente y el presidente entrante de la peña madridista y que bueno, a mí me da mucha alegría recibir, así que bienvenido a los dos gracias. a este estudio de televisión. Y bueno, ya con el expresidente, porque ya si eres presidente, con el dolor de tu corazón, me sí. imagino, pero que hemos tenido tan buenos momentos, José María, hemos vivido sí. tanta experiencia bonita aquí en el estudio, hemos hecho entrevistas con el aniversario Perú, que nunca se me va a olvidar, tuvo los bueno, 31 años, ya, 31 años, pero ahí ya son 34. Bueno, háblame de las novedades, ¿qué ha pasado ahora que tenemos un nuevo presidente? Ha sido todo muy bonito, la verdad es que... Eh, ...la causa de, de, de lo mío ha sido por enfermedad... ...por lo tanto no es porque haya habido problemas problema ...no, no, ha sido por enfermedad... ...y el nuevo presidente... ...yo creo que bastan la, las, palabras, las palabras porque lo conocemos... En, en, en, ...tanto en La Peña como aquí en, uh -huh. en San Pedro... ...para mí es una apuesta buenísima para, para lo que es esta Peña... ...que ya hacemos 34 años... ...y que yo espero tanto como yo como los madridistas de aquí... ...pues sigamos cumpliendo años ¿no?... ...y yo creo que con él lo vamos a conseguir... ...pues a los honores y preséntanos ya al presidente... Uh -huh. ...estamos deseando conocerlo... ...pues se llama Juan Manuel... ...y ya, ya ha empezado sus funciones... ...está trabajando ya en ello... ...puesto que hace una semana tomó el cargo y ya tiene su junta directiva uh -huh. y yo creo que, que que mejor él para hablar de su vale, junta pues para hablar vamos de a hablar su... a Juan Manuel González qué tal que enhorabuena por el pues cargo gracias, y bueno gracias. la responsabilidad que tiene ahora encima también ¿no? sí es una responsabilidad grande y más viniendo de de la etapa anterior que yo formaba parte también de la junta directiva y la verdad que José María ha hecho un trabajo impresionante y entonces el reto es como mínimo mantener que, que todo vaya que todo vaya bien. Ah. Obviamente también tenemos nuestra inquietud de la gente que hemos entrado nueva, queremos, queremos potenciar un poquito más la peña. Las cosas están, están complicadas por la situación actual de, de, de la pandemia, pero bueno, dentro de lo que cabe nosotros queremos hacer cosas y ya tengo mi junta directiva. ya componer la junta directiva? Ya que pues somos, mencionado. somos cinco. Estoy yo como presidente y después vemos cuatro personas más vicepresidente primero vicepresidente segundo tesorero y secretario la mayoría de los que están en mi junta directiva ya forman parte de la junta directiva anterior José maría los conoce perfectamente o sea, ya entonces ya el, el, el, esa, el, esa cosa ya la tenemos ganada porque ya sabemos cómo, cómo funciona todavía josé maría con josé maría yo espero que no se aleje mucho porque no, no, no. <ríe> porque para mí es un pilar donde me puedo apoyar porque yo hasta hace unos meses nunca me imaginé que iba a ser presidente de la Peña. Por circunstancias ha surgido y yo voy a intentar que, que esto funcione y que el que ha puesto toda la confianza en mí pues no lo decepcione, por supuesto. ¿Qué funciones tiene un presidente de una Peña? Porque tú creo que creabas la presidencia que hasta ahora pues, no lo habías visto desde otro punto sí, de vista. Sí, obviamente. Punto. Ahora obviamente. Pues, lo verás de otra manera y tendrá otras cosas, otros cargos, ¿no? Tu trabajo. Son, son dos maneras diferentes cuando estás en la peña como socio o como miembro de la junta directiva a cuando eres el presidente ya simplemente el hecho de ser presidente es una responsabilidad porque tú eres en la imagen eh, somos todos al fin y al cabo el socio cualquier socio pero al final el reflejo de la peña es el presidente ¿no? tienes que tienes que controlar todo tienes que ver que la gente no, no, se, no, se, no, despiste, no de se despiste verdad. mucho mm, un trato un trato con el socio, duda gestionar uh -huh. gestionar un, un, un dinero, la, tema de cuotas. Entonces, mmm, si se hace bien no tiene por qué haber problemas, pero es una responsabilidad. Yo, básicamente yo lo, lo, lo definiría como una responsabilidad. ¿Cuántos socios hay ahora? Porque yo bueno, de que hicimos la entrevista, que había setenta y tantos socios, no recuerdo muy bien, no voy a decir cifras porque no las recuerdo, pero hoy por hoy ¿cuántos socios tenéis? Sí, pues estamos por eso, estamos sí. por unos setenta y tantos. ¿también? Sí, ¿eh? Yo creo que, que no ha cambiado nada. ¿eh? Sí. Puede, puede ser que mmm, aquel, señor, aquel, aquel señor que era fundador, que lo entrevistamos, que entrevistamos, pues este señor se tuvo que marchar, se tuvo que marchar a Málaga. Entonces, pues nada más, pues lo tenemos prácticamente control, controlado todo sí, y, sí. Y, y, est y estamos ahí, estamos sobre esa, ese número. Que ahora ya cuando empecemos a... Bueno, empecemos, empecemos, porque le voy a echar una mano al presidente. No, solamente que ya él lo sabe que voy a estar pa, para lo que le haga falta para ayudarle. Voy a estar para ayudarle. Y cuando empecemos a hacer de todo este, estos listados para para Madrid, porque hay que mandarlos a Madrid y hay, hay que preparar allí, pues entonces ya se verá eh, todo cómo queda y los números que quedan porque también hay per, el, el, la, los pagos y todo también hay que regularizar todo esto y uh -huh, ver uh -huh. la gente pues hay que decir oye mira que esto no se mantiene de, de, de no nos cae de arriba esto, esto es, no somos nosotros ¿no? y entonces ya se verá todo lo que hay y sí, todavía nos queda todavía hasta, hasta llegada ...a ah, una actualización donde que nos quedan nos queda cosas por hacer... ...y gracias a, ya te digo, gracias a que él está ahí... ...pues se irán haciendo las cosas poco a poco... ...las circunstancias ahora son las que mandan... ...por ejemplo si la peña Arengo no la tenemos abierta... ...incluso te digo más, eh, antes del confinamiento... ...ya nosotros decidimos que la peña se iba a cerrar... ...y pocos días después fue el tema del confinamiento... Porque antes adelantaste sí porque hombre si no, si no nosotros no somos responsables no podemos pedir responsabilidad de dar tampoco a los demás no entonces llevamos todos los, estos meses cerrados cuando se volvió el fútbol habríamos exclusivamente para los partidos de fútbol solamente cuando jugaba el madrid y con todas las medidas que, que, que se exigen el gel distancia entonces la situación es eh, ahora mismo es esa que no podemos abrir todos los días, pero porque nosotros lo hemos decidido por un tema de, de responsabilidad. Claro, es que si los jugadores también se pues, contagio y tal, eso afecta también a las peñas, porque además hay muchas peñas, sí, en Peña Madrid, sí, sí, sí, sí, muchísimas sí, por todos sitios, sí. ¿no? Entonces eso me imagino que todas estarán pasando la misma situación. Que vosotros, claro, porque darte cuenta, darte cuenta que tenemos que gestionar un tema cuando no podemos ni abrir, pero porque nosotros lo hemos decidido. Pero ahora mismo la, la situación es la, la, es, la, es la que tenemos, eh, deseando que esto pase lo más rápido posible y, y volver a una cierta normalidad que, que hasta hace unos meses no, no, nadie diría que iba a pasar todo esto. Bueno, así tienes tiempo de pensar, de reajustar, de coger notas y ver lo que vas a hacer para levantar todo esto. Sí. ¿Los momentos implican las peñas? Porque siempre claro vemos las peñas que a partir de cierta edad hay más implicación, ¿no? pero y los jóvenes porque yo cuando he ido a veces a fútbol he visto a los padres que se ayudan a sus niños y que los niños han tenido mucha afición cómo se está viendo desde ese, desde ese punto de vista eh, yo para mí eso sería un reto no porque en, en nuestra peña sin bueno obviamente la experiencia es un grado pero a mí me gustaría ver gente también más joven lo que pasa es que eh, eh, ser socio de una peña no es no es ir solamente a ver un partido o a, a hablar con ser socio es implicarte con lo, donde sitio donde tú estás y eso es que cuesta cuesta y eso a menos en nuestra peña la gente que hay es gente ya de, de, más, de más edad y a mí me gustaría eso rejuvenecerla y es gente pero gente implicada no es simplemente llevar un partido de fútbol y es complicado es complicado claro que se integre que hagan también cosas no José María bueno cómo ha sido tu experiencia resúmeme eh, cómo ha sido tu experiencia y qué consejo ¿Le han dado o le piensan dar, si no se lo han dado ya, al nuevo presidente? Ah, sí, los consejos se los he dado. Ya yo sabes, yo se lo he, se los he dado y aparte, Neladit ya ha estado hablando de, de, de algunos de los consejos que le he dado, que me parece estupendo que los ha cogido. Y con respecto, y con lo último, para, para que no me se, me se vaya de lo que estábamos hablando de lo de la juventud, es que la juventud... Mm, que sería buenísimo, porque sería buenísimo que la juventud se implicara dentro de lo que es eh, la peña, aparte tenemos la peña es madridista de San Pedro de Alcántara, que nos, los madridistas de San Pedro no sabemos lo que tenemos, porque no sabemos lo que tenemos. O sea, ...en Marbella puede haber dos peñas dos peñas madridistas, ¿no? una hecha de hace eh, dos o tres años... Y, y, la, ...y tenemos la otra peña que es la Ciudadela, que es más antigua... ...pero mmm, pues eh, no, no, no tiene la antigüedad que tiene la, esta peña, ni, ni, ni funciona como por ejemplo funciona la Peña nuestra, ¿no? Aunque aquí le mando un saludo y un abrazo muy fuerte, ¿no? Porque muy, pues claro, la relación sí. con la ciudadela es muy grande. Sí, el y entonces el, el, el, la juventud lo que quiere es, es fiesta. ¿no? O sea, el, el mero hecho de decir eh, vamos a. Tal, vamos a. Es, vamos a, be a beber y vamos a, a, a bailar y tal o sea, vamos, cuidado eso es una sede eso no es un bar público ¿eh? no eso no es un bar eso no es un bar es una sede por lo tanto vamos a ver nuestros partidos vamos a ir a Madrid vamos a, a, a ver nuestros partidos vamos a seguir por por qué porque nosotros estamos li ligados a un, a un color eh, blanco ¿no? de nuestro Real Madrid ...que es el que el, el que apoyamos... ...y por lo tanto... Eh, ...cuando tengamos una comida... ...pues vamos a hacer esa comida... ...y vamos a liber, divertirnos en esa comida... ...cuando tengamos una fiesta... no de, de ...por ejemplo si... ...el presidente dice... ...bueno pues vamos a celebrar el 34 aniversario... no ...pues vamos a bailar el 34 aniversario... ...o tómate cinco whisky si quieres... no ...pero pero pero vamos a... lo pronto vamos a apoyar a esa peña... ...sería un logro muy grande... ...sería un logro muy grande pero no va, no poco va a ser a poco, así... Todo, ¿no? Todo, todo ...si no el 25 aniversario... ¿eh? ...sí creo que es digno de mencionar... ¿no? ...que una peña deportiva de un equipo de fútbol cumpla 34 años... ...yo creo que no mucha gente lo puede decir... ...entonces es no, un bien, no. es un bien de San Pedro... ...son 34 años, yo tengo 45... ...entonces son cosas que hay que cuidar... Hay que incentivar que la gente vaya, pero sabiendo a dónde va, que es una Exacto. sede de un equipo de fútbol. Pues, que no es. pues igual que yo. ¿tiene? <risa> <risa> pues, y. Resumiendo tu, tu implicación como presidente, ¿cómo has sido? ¿Cual anécdota nos puedes contar? Yo soy muy anécdotas, me voy a contar alguna anécdota que haya tenido por tantos años alguna habrá curiosa. Bueno, no, le estaba comentando a él mismo no en la fuente, aparte de una fuente preciosa. Yo me dedico me y bueno, me dedico a la jardinería y estaba viendo la fuente abajo y me estaba diciendo hablando de la fuente que es muy bonita como, ¿Sí? como está puesta y, y a él estaba con, comentando cosas, bueno, está comentando muchas cosas de lo que han pasado. no Ha sido, eh, parece que fue ayer, parece que fue ayer, no, no hace, hace ya 31 años, hace 31 años, yo entré a la peña y, y entré a la peña del primer día trabajando. El señor don Sergio Gallabruns, que fue el señor donde se le hizo la entrevista arriba, que, que era fundador, sí. me llega... Yo me, me cojo y me hago socio en la calle Málaga y me, y me dice: eh, esto es una eh, anécdota también. O sea, anécdota, ¿no? Me dice José María: mira, que me he enterado que llevas un equipo de fútbol sala. Y yo sí, tú me quieres echar una mano. Que es que aquí, aquí hace un poco, hace unos meses, pues venían los niños ahí, hoy hicimos un, como un conjunto de niños para jugar fútbol, y a mí me gustaría tener niños para jugar fútbol, y tengo unos pocos, y ahora es que no tengo quien me los lleve y tal, ¿tú podrías...? Y tal? Y yo, bueno, pues venga, vale. Dice, pues mañana a las cuatro quedamos en el salto, no, perdón, en el salto, en las medranas, sí, en las almedranas, que eran dos palos, así eh, no eran ni porterías, de que o sea, yo... Como si, no si fuera hoy, era albero y... y y cuando llego allí, me encuentro, digo, ¿esto qué es Dios? aquellos llenos lleno de niños, pero lleno de niños, allí no sabía, uno chico, otro grande, otro, vamos, aquello era todo. Digo, bueno, un momento, un momento, un momento, vamos a ver, ¿de la peña madridista cuántos soy? Pues todos eran de la peña madridista, pues todo, la peña madridista. digo, pero bueno, ¿cómo voy a llevar yo todo esto? Sí, sí. Digo, vamos a ver, pues los alevines allí, los infantiles allí, los cadetes allí, los juveniles allí. ...venga los infantiles y los, y, y, y los alevines aquí conmigo... ...los cadetes a hacer ejercicios aquí... ...y los juveniles a darle un par de vueltas... ...a lo que es la manzana de Normedrana ¿no?... ...y así estuve... ...que vamos a ver, <ríe> sí, en Sí, sí. ¿no? ...pero así estuve un tiempo... ...y, y cogí y, y... ...y unos padres... Eh, ...ya un par de padres... ...se unieron a mí para ayudarme... ...porque les pedí por favor... ...que es que no podía con tantos niños... ...que después la peña madridista de San Pedro... ...ha sido famosa, famosa por su cantera. Sí, ¿verdad? Sí, sí, cantera... sí sí yo fui cantera, seis, sí. seis años... ...estuve de coordinador de deportes... De, de, de, ...de la peña... ...y estuve en seis meses que estuve retirado... ...de la cantera, se perdió... ...la verdad, o sea, se perdió... No claro, sé si lo, no no lo que pasó. Ahí, que esté al del cañón, pues, no, claro. no sé lo que pasó. De verdad, fue penosa porque, porque eran tantos niños. En total, llegaron, llegamos a tener 175 claro. niños. Y eso, pues, luego a se ven a apuntados también a la peña, los padres, claro. o sea, que eso va creciendo. Sí, claro. pero es que no, es ellos Es que en los padres, esto, la peña era una especie de guardería. O sea, el padre te dejaba el niño, te, te, te se iba sí, y ahora tú las como podías. ...nosotros hemos tenido que, que coger nuestros coches... ...y ir a, a, a Gauzín, eh, alquilar una furgoneta... ...para ir a otro sitio a jugar... ¿no? Sí. ...hasta que ya el ayuntamiento pues me empezaron a decirnos... ...oye pues mira, eh, te vamos a dejar el campo de estrenamiento... ...y te cual que pues, sí, que gracias también a la campana... ...a la Unión Deportiva de la Campana... ...que, que nos dejó su campo de estrenamiento... ...no teníamos ni dónde estrenar... Y ellos, ellos, claro, y, y, le, y, si, y si me ven, pues muchísimas gracias por todo aquello que han pasado años, pero no, no me se olvida, no me se olvida. Pues gracias a, a ellos. Oiga, me parece que es satisfactorio ¿no? que tú digas yo puedo sacar esto adelante y ver que lo ha sacado adelante, ¿no? Sí, eh, pero es que yo los veo hoy con, con los niños con los niños pasando ¿no? y, y, y se te tiene, José María, ¿qué tal? ¿no? Y te dan un abrazo y, y, y, y, y, y mi eh, que, que lo ha vivido porque yo mm, he de, he, se puede decir abandonado he abandonado mi familia para ir a cuidar a la familia de los demás. O sea, está mente que lo diga, ¿no? Porque es una cosa que no se tiene que decir. Pero como le he dicho antes a, a Juanma, eh, mm, He callado tantas cosas durante tanto tiempo y tantos años que ya donde vaya y, lo, y quien me pregunte, o sea, no me importa decirlo, ¿no? No me importa decirlo porque porque la verdad era así. Yo tenía mis niños pequeños y yo venía de trabajar y me tenía que ir a cuidar a otras Carole. personas que no me pesa en absoluto porque cuando los veo me reconocen, me dan un abrazo, y me digo José María, ¿qué tal? Porque, ¿Por qué? Porque me quieren, porque ellos, estos niños, en vez de estar en la calle, estaban jugando a fútbol claro. y estaban... Pero ese, en ese momento no, no pensaría ni los padres ni los niños, este señor tiene una familia y que está aquí dedicando unas horas que a lo mejor Paul podía estar con su familia, ¿no? Con sus hijos. Con no, su sí, amigo. incluso he ido a las casas para porque el padre me ha dicho, mira, que el niño no estudia. Y me he ido a la casa y dice, bueno, pues como no estudie... El sábado no juegas te, te dejan en banquillo. Ay. O sea, sí, sí, sí, sí. incluso de Marruecos me han mandado mm, mm, zapatos de estos así de, de punta, porque yo le escribí una carta a, uno, a un señor que tenía el hijo jugando con en en en la peña madridista y quería saber cómo la evolución de su hijo, ¿no? ...y yo le mandé la carta diciendo cómo era su hijo y lo de tal... ...y me mandó uno, una babucha de estas de Marruecos... no ...o sea, tengo para escribir un libro... totalmente que estas cosas se llevan en la sangre, ¿verdad Juan? Totalmente... ...¿se llevan la sangre totalmente. ¿O, no, o no se puede hacer? ¿Es que, eh, nosotros, es ¿no? nosotros hicimos un pequeño acto... ...bueno, hicimos una, una primera reunión de, con los socios... ...para, bueno, una, una forma de presentarnos a la Junta Directiva... ...aunque bueno, ahí nos conocíamos, nos conocemos todos... Y en ese acto eh, le hicimos la entrega a sea, Ah, es cierto, a es cierto, es cierto. le decimos la entrega de una placa, pero por un reconocimiento, una labor. Claro que porque sí, porque esa placa está muy bien, que yo también tengo una, ¿eh? de, de, de la peña. ¿eh? Sí, es, es más, eh, es, el objeto en sí no es lo importante, es el hecho de, de reconocer un trabajo, ¿no? Sí, verdad. Y entonces a mí, y también lo, lo he hecho un par de veces en la, en la, en la peña, ...yo, eh, la responsabilidad que yo siento es... Eh, y, y, ...y espero llegar es... ...lo que este hombre ha sentido por, por la peña ¿no?... ...y eso es, un, eso es una responsabilidad porque... hay. Como le ha estado contando, le ha quitado tiempo sí. a, a su familia y es por una dedicación. Y es que lo transmite además porque sí, mismo, sí, totalmente. nosotros nos hemos visto implicado la peña y además siempre se lo digo cuando tú necesitas una entrevista lo que necesites además es que tienes que llamarnos porque como él transmite tanto cuando su sí, familia sí. no lo transmite. Bueno pero se lo he y dicho. Y el deseo también de, de integrarnos también, ¿no? Y es así. ¿no? También se lo he dicho. Y te decimos Gente, igual ¿eh? es ¿Cuál, es que tu <ríe> la cuál. Yo espero, yo niño. espero, yo yo lo le, le, le hemos estado hablando también el tema de, de, de el 31 aniversario fue un. Te lo he comentado antes. Fue un, él dijo que había que hacerlo y la verdad es que vosotros estuvisteis también y salió muy bien. y Son cosas que él me, me, me ha transmitido. Yo llevo relativamente poco tiempo yo puedo llevar de socio, creo que son 5, 4, 5 años. Pero si tú estás día a día con él, te das cuenta del, del amor que siente por la peña. Y entonces es, un, es una responsabilidad de que eso no se pierda. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito esto, ¿verdad? Sí, de todas maneras, Elena, eh, eh, eh, que me había olvidado y de verdad es cierto, que le doy a todos ellos las gracias por, por el detalle, ¿no? Porque, eh, como bien dije, os dije aquel día, en, para mí, eh, parece mentira, ¿no? Pero fueron mm, en 31 años. Eh, empiezo un poquillo, ¿no?, a, a emocionarme porque. Eh, ...nadie, nadie, nadie... ...de los que han estado allí... ...de todo el mundo de los que han estado... ...me ha dicho, José María, gracias... ...yo no necesitaba placas, no necesitaba nada... ...pero que un señor venga y me diga... ...José María, estamos agradecidos por... por la escuela que, que, que nos dejan ¿no? ...por lo bien que has hecho esto es mucho Qué y en 31 años no, no lo ha hecho nadie pues y, si la no peña, y la peña ha seguido abierta no, gracias a vosotros y claro. ofreceros que cuando se vuelva ya a retomar y tal, pues tenemos que ya hacer otra entrevista, nos queda pendiente sí, que sería, sería un placer vale, como va todo un placer esperemos porque... que esto esto bueno, pase de pronto de todas formas, el que nos esté escuchando y tal, y quiera, pertenecer a la peña ¿qué tiene que hacer? bueno, pues eso es, se tiene que hacer dos fotos eh, una fotocopia del DNI y estamos mmm, pidiendo dos cuotas y ya con eso se, se tramita el carnet, y automáticamente ya es socio ya de la socio, vamos no es, no, es un no, es un proceso, no es un proceso muy difícil, simplemente fotos carnet, fot eh, fotocopiar DNI, y alguna cuota. Y listo, <risa> y listo si sí, se han también sí. los jóvenes, y de esta si no, media de San Pedro Alcántara. Que es muy importante <risa> lo de San Pedro Alcántara. San Pedro Alcántara. <risa> bueno, pues enhorabuena, <risa> felicidades. Muchas gracias. Muchas y gracias. espero veros pronto por aquí, ¿de acuerdo? Porque serán buenas noticias. Sí, yo espero Si también. otra vez prontito, serán muy buenas noticias. Así que muchísimas gracias. gracias muchas Y de verdad, muchas felicidades por esa trayectoria profesional, por haberlo hecho tan raquete bien y haber transmitido tanto a los demás. Y ahora Juan, que pasa ahora la, el mando, pues te deseamos todo lo mejor. ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, muchas gracias. Y, gracias. Gracias a vosotros y, y mi vamos seguro seguro seguro que él lo va a hacer lo va a llevar a buen puerto seguro seguro poca el... vez me equivoco y, y, y no no me voy a equivocar muchísimas gracias, muchísimas gracias. y nosotros ahora hacemos una pausa nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con más temas de actualidad